Hola, soy Julieta, estoy muy feliz, estoy esperando a Tini, quiero abrazarla, quiero decirle cuánto la amo. Cuando ella me contó anoche, venimos desde Lomas de Zamora, Temperlake. ¿No dormí en toda la noche? No, dormí, no nos dejó dormir no toda la noche porque a la una se enteró que había ganado y enloqueció a todos, a mi hija, a mi no nieto, podía no podía creer, ni yo lo podía creer. Digo, ¿estás segura? Pensé que era una broma. Digo, ¿estás segura? ¿Estás segura? Gracias a Locaso y bueno, a Mirta, Lucaso, a Mirta. Está... Estoy nerviosa igual que ella, porque me transmite todos los nervios. Chicas, ¿ustedes vienen? vieron la cantidad de gente que hay afuera? Sí, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Viene Tini Stuesel hoy Explota el estudio mayor, es impresionante la cantidad de gente que hay No se puede creer Nos tenemos que poner las pilas con el risotto Porque a Tini le tiene que gustar nuestra recetaza Así ¿Seguro? que tenemos que estar súper concentrados Hola, me llamo Ornella, eh, gané el concurso de Lucaso y vine a ver a Tini a Mirta. Estoy súper feliz de poder estar con ella acompañándola y nada, gracias por la oportunidad.